Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien el día de hoy. Bienvenidos una vez más a un video en mi canal y si sos nuevo por acá, te invito a que te suscribas haciendo clic en el botoncito rojo que aparece por acá abajo y no te olvides de activar la campanita así YouTube te avisa cada vez que yo subo un video nuevo. Les voy a pasar el parte de lo que vamos a estar viendo hoy en este video, sobre qué vamos a estar charlando, qué producto vamos a estar probando... En mi video de la semana pasada Estuvimos viendo unas paletas De unas marcas brasileras Una de ellas era Louis Sanz Y otra era Ruby Rose O Ruby Rosé En realidad no sé cuál es la pronunciación exacta Así que les pido mil disculpas si no estoy pronunciando mal Malditas motos Las detesto con toda mi alma Y mi corazón Un día les voy a poner una bomba Para que exploten todas juntas Amén y volviendo al tema de las marcas, hoy vamos a estar viendo una base de la marca Ruby Rose, Ruby Rosé Vamos a estar viendo a ver si realmente cumple con lo que promete Vamos a ver el video Y me acerco para mostrarles las bases, digo las porque tengo tres colores diferentes Uno es la L2, otra la L3 y otra la L4 Me estaría faltando la L1 que era la más clarita de todas, pero yo sabía que no la iba a utilizar porque ya la L2 es bastante clara. Y después eh, había visto la L5 que era bastante, bastante más oscura. También sabía que esa no la iba a utilizar. Tendría que averiguar a ver si vienen más tonos. Yo cuando compré estas solamente vi L1, L2, L3, L4 y L5. Capaz que vienen más y en ese local no las tenían del todo segura yo estuve probándolas un poquito en la mano para ver cuál podría llegar a ser mi color porque todavía no las probé en el rostro y creo que tendría que ser una mezcla de la l2 con la l3 porque solamente si me pongo la l2 la veo demasiado clara y si me pongo la 3 es como que la veo muy oscura. Entonces tendría que ser una mezcla de las dos. Vamos a hablar un poco de lo que promete esta base y según lo que dice acá atrás, que está en portugués, dice que es una base que fue diseñada para controlar la oleosidad de la piel y para disimular imperfecciones. Dice que se tiene que aplicar suavemente para corregir detalles y con firmeza para líneas más marcadas obviamente esto es una base para piel grasa porque está hablando de controlar oleosidad lo que no dice por ningún lado es cuántas horas promete controlar esa oleosidad así que vamos a ver y me está olvidando de hacer un swatch a cada una para que ustedes puedan ver antes de aplicar en la mano cómo se ve esto esta que tenemos por acá es la L2 y esta es la L3. Obviamente esta se ve súper clara y está más o menos como que va un poquito mejor. Pero tenemos que tener en cuenta que acá en Argentina estamos en verano y yo estoy un poquito bronceada. No demasiado porque no me bronceo mucho, pero sí un poquito. capaz que en invierno sea más L2 con un touch un toque de L3 ahora sí pasamos a aplicarlo en el rostro y yo voy a estar utilizando una esponjita humedecida vamos a hacer una cosa de este lado me voy a aplicar la L2 y de este lado me voy a aplicar la L3 a ver cuál es la que funciona mejor Extremadamente curitivo esto por el amor de Dios y de todos los santos del universo y de la tierra. Por favor, es muy zarpado esto. Tiene un olor a perfume. Me gusta igual. Dios mío alabada sea esta base, por favor. Es una locura esta base. ¿Ustedes ven la diferencia de este lado con este? Díganme que se nota en la cámara, por favor. ¡Oh! ¡Ah! ¡No! Por el amor de Dios, estoy falleciendo con esta base. Obviamente, este tono no va... Porque al estar un poco bronceada es como que, vean mi raya. Es como que no. Así que ahora de este lado vamos a poner el otro. Dios. Esto es una cosa muy extraña. Esto es completamente una locura. Yo me toco y es como si no tuviera nada. Estoy, estoy seca. Parece que me hubiera pasado una, una pinceleta con pintura de la pared. Ahora, de este lado, me voy a aplicar el tono L3. Que, por lo que veo en cámara, lo veo un poco más decente para el tono de piel que estoy teniendo en este momento veraniego en Argentina. vamos a pasarnos hasta la oreja porque del otro lado no me puse no se me tapó el tatuaje ¡Ja! miren desapareció el tatuaje Dios, yo tengo un tatuaje en la oreja miren yo no sé qué más decir de esta base, me estoy viendo en la pantalla y parezco de porcelana o sea... ¡Ah! ¡Wow! Voy a decirles que la aplicación con esponja es muy buena. Es una base muy fácil de trabajar. La verdad es que no tuve ningún problema. No se me hizo tipo parche ni nada por el estilo. No sé, estoy, estoy fascinada con esto. Estoy enamorada de esta base. Aclaremos que esta base no es para uso diario, por lo menos en mi caso, porque no tengo tantas imperfecciones. No me gustaría andar todos los días con esto, pero si tuviera una una reunión muy importante, un acontecimiento muy importante o tendría que hacer fotos donde necesitaría que la piel se me vea así de porcelana yo lo dudaría en la, porque tipo es como que... bueno a ver, de este lado tengo la L2 y de este lado tengo la L3 eh, en cámara se me está viendo mucho mejor la L3 y creo que en persona también, pero igual es como que tengo una diferencia con el cuello porque estoy bronceada y no estoy bronceada muy pareja, así que bueno, la L2 en este momento la descarto y me estaría quedando con la L3 y qué decirles de esta base, me acaba de robar el corazón, me acaba de sorprender gratamente la verdad es que no sé, no sé qué decir porque estoy sorprendida, yo les juro que me toco la cara y no tengo nada ¿Quieren que les diga qué es lo mejor de estas bases? El precio. Acá en Argentina se consiguen por algo de $180 pesos. Creo que ni siquiera llegan a los $200. No recuerdo exactamente en reales cuánto es que la pagué, pero me acuerdo sí que cuando yo hice el paso a pesos me quedaba en algo de $90 pesos. 80, 90 aproximadamente y es como que me pareció algo súper barato y yo ya había visto un montón de reseñas sobre esta base y como que en un momento fue bastante furor en las redes y yo dije, no, yo me la quiero llevar para probarla y la verdad que es lo mejor que pude haber hecho me voy a acercar para que ustedes lo puedan ver mejor vean qué bonita que me dejó la piel, me dejó la piel como de porcelana realmente bueno chicos, lo último importante que les voy a decir sobre esta base es que es súper recontra mate, eso es real. No necesité sellarme con polvo, o sea, yo no me hice nada, no me puse ni rubor, ni iluminador, ni contorno, ni polvo, ni nada. Solamente tengo la base. Eh, siento que no necesito sellarme con polvo porque esto está, está seco, es como que no tengo nada. Así que no sé tendría que probar dejándomela así varias horas pero por lo que veo no hay nada de oleosidad por acá y yo entre que estaba grabando me fui a hacer unas cositas porque me había quedado sin batería así que tuve que esperar como una hora que se me cargue un poco eh, y la verdad es que yo enseguida empiezo a brillar enseguida es como a cuestión de media hora yo empiezo a brillar y más con el calor que hace es una cosa que yo ya estaría poco y no no lo estoy o sea no tengo ni una gota ni, ni nada que se le parezca así como diciendo oh, está por aparecer la grasitud no nada No, no, no. o sea yo estoy estoy, estoy muerta estoy no sé y bueno, listo, basta, llegamos al final del video. Ya me quedé sin palabras, no tengo más nada para decirles sobre esta base, se me terminaron las palabras. Lo único que les puedo decir es que es un súper recomendado. Si ustedes tienen la posibilidad de comprar esta base, no lo duden. Si tenés piel grasa, obviamente, si tenés piel seca, no te la recomiendo porque vas a quedar como un cartón corrugado, toda quebrajeada, así que no. Pero si tenés piel grasa, no lo dudes. Y si llegas a ir a Brasil, buscala por donde sea y conseguila. Igualmente acá en Argentina también se consiguen. Hay un montón de revendedoras que las están vendiendo vía Instagram o Facebook. Busquen ahí eh, a ver si lo pueden encontrar. Yo he visto varias, pero la verdad es que no recuerdo los, los nombres. Porque como yo no la compré acá en Argentina, la compré en Brasil. Eh, y tengo para rato porque esto con un poquito ya está, es como que no me he fijado pero sí he visto que hay, así que no se preocupen que busquen porque van a encontrar espero que este video les haya gustado un montón, yo me súper divertí haciéndolo me encanta probar productos nuevos y más cuando salen así tan buenos así que si este video les gustó, déjenme su manito arriba, regálenme su like y no se olviden también de pasar por mi Instagram, que se los voy a estar dejando por acá. Los invito a que vayan a seguirme, así podemos estar muchísimo más en contacto por ahí. Les mando muchos besos y abrazos y nos vemos en un próximo video. ¡Chau!